Módulo Académico de Aprendizaje, Matemáticas Discretas ¿Qué va a aprender? En este módulo académico de aprendizaje aprenderá una competencia general que es Formalizar la solución de problemas aplicando la lógica Esta competencia se subdivide en dos elementos de competencia a saber Elemento de competencia 1 Solucionar operaciones que tengan fundamentos aritméticos aplicando los conceptos necesarios que se utilizan en el área de la programación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 En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas aplicando representaciones numéricas, convirtiendo entre los sistemas numéricos y solucionando problemas aritméticos entre sistemas numéricos. La segunda unidad didáctica se denomina lógica proposicional y conjuntos. En ella deberá estudiar tres actividades de enseñanza, aprendizaje y evaluación denominadas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 Las matemáticas discretas abordan elementos que son finitos y numerables, los cuales pueden asumir valores distintos, separables y relacionarse entre sí para dar solución a problemas complejos. Así, con este conocimiento, usted logrará dividir los retos de su actividad profesional en pequeñas piezas, las cuales le permitirán realizar un proceso de raciocinio lógico más eficiente. Este módulo está compuesto por dos unidades didácticas, en la primera encontrará los conceptos fundamentales de las matemáticas discretas, tales como los sistemas numéricos, sus características y sus conversiones, decimal, binario, binario octal, hexadecimal y en general entre las diferentes bases. Tal unidad le proporcionará la oportunidad de conocer las aplicaciones que tienen los números en los sistemas de cómputo los sistemas de control automáticos y las comunicaciones y la aplicación de estos en los procesos que tienen relación con el software y el hardware. En la segunda unidad didáctica se presentarán las nociones de conjuntos, subconjuntos, operaciones entre conjuntos, relaciones y sus propiedades, lógica, lógica proposicional, temáticas, Herramientas con las que usted podrá entender con mayor eficiencia las aplicaciones de la informática, parte fundamental de las estructuras de datos. Si su proceso cognitivo cumple con un compromiso y disciplina constantes, obtendrá bases relevantes para fortalecer su capacidad de análisis, representación de situaciones reales y solución de problemas en sus labores como profesional.